Y el miércoles fue feriado nacional. Nosotros no estuvimos aquí en la pantalla y nos perdimos la clase de economía. ¿Por qué digo clase? Porque volvió la pizarra de la mano de Valerza y Diego Zuliani. Hoy hablamos del Banco Central, un término que siempre lo escuchamos, se habla muchísimo, pero ¿qué representa realmente? ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Hola, Nancy, buenos días. ¿Pues sabes que hubo una discusión entre Milei y, este, y Espera? Sí. Perdón, en mi ley eh, y este pese, que es el presidente del Banco Central. Mi ley propone Ajá. eliminar el Banco Central. Claro. Y el presidente del Banco Central dice no. Entonces la idea es, che, ¿qué hace el Banco Central? Entendamos un poquito lo que es el Banco Central y, y veamos por qué uno dice lo que dice, ¿no? no es la primera vez, ¿no? de, de que se habla de eliminar <risa> sí. el Banco Central. Ya sí, se sí. había Se hablado habían hablado de algo otras así. veces, sí. Sí. sí. En el caso puntual, el Banco Central es como cualquier otra persona, tiene activos y, y deuda. Uh -huh. El Banco Central, cuando emite dinero, se endeuda. ¿No? Claro. Y el dinero es necesario para las operaciones. El dinero antes que se usaba era, el, no sé, este, la sal, el, el café, claro. y después se empezó a usar el, el, la, la moneda de oro, cobre, plata, que se depositaba en algún lugar y te daban un papelito, y ese papel es lo que se cir circulaba para hacer las operaciones. El que emitía ese papel eran los bancos. Claro. Cuando el, el, esto se centraliza en una autoridad, es el banco central el que emite el dinero, ...para hacer las operaciones. Ahora, Bien. ¿cómo hace este, este banco para canalizar ese dinero que emite para las operaciones? Lo hace a través de tres formas, principalmente. ¿no? Una es a través de financiar al Estado Nacional. Entonces, le presta plata para que cubra el déficit fiscal. Esa sería una forma. Bien. Otra forma sería a través del mercado capital. Es decir, el banco compra créditos o vende un papel... Entonces, si vende papel, absorbe dinero, eso es lo que está pasando ahora en Estados Unidos, por eso caen las bolsas, y vemos sí. todo, un, hay un, una crisis, el mercado de capitales, o a través de los bancos. Los bancos reciben depósitos de la gente, lo depositan en el Banco Central, y el Banco Central regula a través de los bancos y a través sobre todo de la tasa. Claro. Y todo eso tiene efecto en el mercado de bienes y servicios. Uh -huh. Es decir, cuando el Estado recibe subsidia y paga sueldo, paga obra o hace paga planes, eso termina consumiendo, aumentando la demanda de bienes, o lo mismo en el caso del mercado o en el caso de ahorro. Te aumentan los créditos, si la tasa de crédito te aumenta, vos dejás de, de tomar la deuda, dejás de consumir. Y impacta en el mercado de bienes y servicios. Entonces, la sí. perdón, la cantidad de dinero va a tener un impacto en el mercado de bienes y servicios, uh -huh. y, y sobre todo en las cantidades de producción, que, que esto está dependiendo mucho del, de la cantidad de, de capacidad física, digamos, ¿no? el, la, el nivel de empleo y otras cosas más, y va, si esto, la cantidad de dinero sobrepasa la cantidad de producción, empieza a presionar a los precios y hay inflación. Claro. Entonces, el objetivo fundamental del Banco Central es emitir una cantidad de dinero en equilibrio con los precios. Mm -hmm. Es decir, tiene que, como objetivo de la política del Banco Central, es evitar la inflación y conservar el valor del dinero, lo cual no viene haciendo muy bien, sí, queríamos. Eso te ¿no? iba a decir. Eh, pero hasta ahora no, no se viene cumpliendo, ¿no? aquí claro. en la Argentina. Bueno, acá uno de los, por eso es que una de las de las de las cuestiones es que entre la relación del banco central y el estado debería haber existido algo que es, es independencia. Ajá. Si el banco central cubre total, siempre, constantemente el déficit fiscal. Entonces el dinero vuelve a circular, vuelve a circular, genera presión inflacionaria y siempre hay inflación. Por eso es que mi ley dice hay que eliminar el Banco Central porque está totalmente absorbido por el Estado, y este, y, y el, prácticamente no hay relaciones acá, el mercado de capital es muy chiquito, y entonces. Eliminemos el Banco Central. Claro, y PC te muestra toda ¿no? esta relación. Escuchamos sí. las reservas del Banco Central. El Banco Central no tiene reservas, por eso sube el dólar. O al revés, ¿no? Entran reservas al Banco Central y se estabiliza el precio del dólar. Bueno, fíjate que los bancos centrales antes, como yo te decía, recibían los dólares, los, la moneda, el oro, la plata, y te emitieron un certificado. Claro. Después de la Segunda Guerra Mundial eh, y en la crisis del 70... La, el Banco Central de Estados Unidos, que es la Fed, abandona el patrón oro y le dice, yo no voy a tener una relación de, de relación con el oro, sino que va a ser una relación de flotación, en donde va a tener una canasta de monedas. Y entonces el, el, el dinero empieza a valer, a cotizar, y empieza sí. a flotar. Entonces, cuando vos empezás a emitir y no tenés un respaldo, uh -huh. el respaldo atrás, empieza a haber algo... Que, este, ...que no existía antes, ¿no? Empieza a, a eliminarse eso y entonces si vos esta emisión de dinero está sujeto al déficit fiscal... ...empieza a ver no empieza a haber independencia, cae algo que se llama dominancia fiscal... Uh -huh. ...y el Banco Central tiene que empezar a subsidiar subsidiar este, al Estado. Empiezan a caer las reservas. Claro. Las reservas que el Banco Central necesita para, para tener un balance sano empieza a, a licuarse por esta emisión. Entonces vos cuando ves el acuerdo, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, con este cuadrito simple vos podés ver todo lo que está tocando el, el Fondo Monetario. Dice, aumentame las reservas, aumentame la tasa de los bancos, claro. no emita, no hagas emisiones de, de dinero, podés intervenir en el mercado de capitales. Son los cuatro o cinco puntos básicos del Fondo Monetario Internacional que te muestra cómo es es la función clave del Banco Central, sobre todo en, en economías tan formalizadas como Estados Unidos, acá no es tan, tan fuerte, este, porque tenemos mercados muy chicos, pero ese es, ese es el, el objetivo. Uno entendiendo la mecánica puede ver qué es lo que va a pasar. Seguramente vamos a ver en el futuro aumento de tasa, uh -huh. porque no tiene reserva. Seguramente esta igual se sigue emitiendo. Sí. Se sigue emitiendo, pero bueno, está un poco más contenido. Y, este, y podemos entender la relación. Y por qué es tan importante, es sumamente importante la función del Banco Central, lo que pasa es que hay que tratar de evitar esta relación Estado-Banco Central. Claro, eh, en esa flecha que vemos ahí, Estado sí. y Banco Central, y vos hablabas no de la independencia que debería de existir, de, sí. aquí en la Argentina no se da porque hasta hemos eh, tenido momentos en donde el propio presidente ha nombrado, ¿no? Sí, no, eh, eh, sí normalmente el Estado participa un... en la designación de la autoridad, de... eso pasa también en Estados Unidos. Ajá. Eso Bien. pasa. Lo que, lo que ocurre es que el Banco Central, si tiene una autonomía respecto a los objetivos de, de la política monetaria, y este no es te financio todo lo que vos quieras y todas las necesidades... Se hace con un control. Se hace con un control, con una limitación, con una restricción. Ahora, si es este ilimitado y es absorbido del el Estado por el Banco Central... Bueno, es lo que dice dice este trabaja para el Estado, el Banco Central trabaja para los políticos y hay que eliminar directamente el Banco Central. Claro. Bien, esta es la parte, si se quiere, eh, teórica de cómo debería funcionar o cuál es la regulación ¿no? De, sí. del Banco Central. Así es. Pero esto que propone Miley en este caso, eliminarlo, sí. que no es la primera vez que se escucha sí, sí. de eliminar el Banco Central que no exista más, ¿qué significaría? ¿Quién manejaría las reservas de la Argentina? Bueno, en ese caso hablamos de dolarizar, porque el dinero sí pues, o sí, el, dinero. el claro. dinero como un intercambio. Sí. Entonces, ¿qué usarías como intercambio? El, el dólar, supongo. Y dependeríamos, por ejemplo, del de de banco, banco Central de Estados Unidos. <ríe> sí, exactamente. Por eso es que PSE eh, cuestiona eso y dice, no, bueno, tenés... además hay otras cosas más. Acá tenemos un tema de la gestión de los créditos, que uh -huh. también lo hacen los bancos, y que cómo, cómo lo harías si delegase esa función en la FED. ¿Me entendés? Entonces claro. ahí tenés un tema eh, a considerar también. Bien, bueno, eh, igualmente tenemos que marcar que el Banco Central tiene relación con el Estado, no es que cualquier persona puede ir al Banco Central no, a claro. sacar créditos ni nada no, de eso. no, no, el Banco Central no tiene sucursales, no, no no, da créditos directamente, sino que lo hace a través de los de los bancos y al Estado y en el mercado de capitales, que son los mecanismos normales en los que interviene. ¿Y cómo estamos con reservas hoy? Eh, mejorando un poco, pero no estamos cumpliendo con las metas del fondo. El fondo te está exigiendo cumplir con metas, este, pero todavía viene un poco retrasado, con lo cual seguramente vamos a vamos a estar hablando de mejora, de aumento de las tarifas, porque acá hay un tema también, el déficit fiscal viene por el, por el tema del de subsidio a las tarifas de energía. Claro. Entonces, ¿cómo cubre ese déficit? Usando reservas. Uh -huh. Entonces, este de nuevo, si no se cumple con las metas del FMI, tenemos, entramos en un problema. Sí. Para cumplirla, van a tener que aumentar las tarifas. Uh -huh. Y sobre todo para, para, para cubrir el tema de las reservas. Bueno, algo que ya, ya se viene hablando, ¿no? Sí, ya hubo sí. audiencias para aumentar la luz, el gas. Sí, a, sí. Hay que ver eh, ahora cómo impacta en concreto no en cada una el, de las boletas. Y el problema va a ser este que... Hasta cuánto la sociedad pudiera mantener estos ajustes y, este, y no exista una crisis política, sobre claro. todo, ¿no? Que ya hay, pero que se profundice. Y otras de las reservas, o otro de los puntos para tener reservas eh, del Banco Central son las exportaciones, ¿no? Totalmente, sí. O sea, el, el origen de los dólares del Banco Central van a ser las exportaciones, uh -huh. y se van por importaciones y por pago de tarjetas, y por pago de deudas. ¿De deuda de quién? Del Estado y de las empresas. Entonces, el Estado, el Banco Central dice, Estado y empresas, deben, ¿tienen que pagar dólares? Muchachos, no, no tenemos tantos dólares, así que eh, hagan un plan de pago, no sé, yo les voy a dar la mitad de lo que tienen que pagar. Y este y bueno, y ahí empieza a haber otro problema más, pero es porque no tienen las reservas necesarias. Uh -huh. Y aún cuando tenemos nosotros una ventaja que es los precios tan altos en dólares de las cosas que nosotros exportamos. ¿no? Claro, entonces exportamos soja, sí, exportamos eh, trigo... Entonces, este, todo esto que está por las nubes en los precios internacionales implicó un aumento en las reservas, pero no, no, es, así, no es suficiente todavía. Algo cortito como para eh, comparar lo que dice Martín Guzmán eh, de la inflación. Afirman que podría empezar a, a bajar. ¿Crees lo mismo? No. No va a bajar. Que nos mantenemos no, ahí en Quizás seis. Suba, suba menos, claro. pero no va a bajar. Digamos. ¿Por qué? Porque los precios internacionales, lo que estamos diciendo, el... este lo que es todo lo que es subsidio se va a eliminar porque uh -huh. tiene que bajar el déficit entonces eso va a implicar la necesidad de, este, de aumentar las tarifas sí. eh, vamos, estamos hablando de paritarias que van a aumentar entonces todo eso va a generar mayor presión sigue emitiendo siguen habiendo planes entonces todo es mayor presión de inflacionaria va a haber quizá un poco menos inflación porque si se normaliza a nivel internacional un poco los precios claro. quizá empiece a contenerse un poco pero la, la inflación va a seguir. ¿no? Bueno, eh, nos quedamos con esto entonces, Diego. Sí, sí, Diego. Pero es importante saberlo, ¿no? Para que después cuando escuchemos hablar a distintos representantes eh, podamos decir, bueno, está equivocado, no, no está equivocado. Nosotros podemos también crear nuestro propio razonamiento conociendo, Exactamente. conociendo la realidad y por supuesto poder evaluar a partir también de lo que sucede en otros países, ¿no? Hablamos de sacar a un banco central y que depender de otro. Es, así es, uh -huh. pero bueno, elimina el financiamiento del Estado sí. y elimina la causa, según mi ley, de la inflación. La causa principal. Claro, pero es, no, esa, no estamos teniendo en cuenta la cantidad aspecto. de pobres, la cantidad claro, de personas que, exactamente. que viven la también. La regulación ¿no? de los créditos, uh -huh. la asistencia, exactamente. Es bueno, así. Diego, gracias bueno. por esta clase de dale. economía. Volvió el profesor, Volvemos vino hoy con la... traje, todo bien. Sí. Bien de profesor, Diego. Ah, sí, sí. <ríe> así <ríe> gracias. Que dale, nos vemos la semana que viene. Exactamente. Uy, el miércoles que viene también es feriado. Otra vez, bueno, será bueno, el ya, viernes. Ya lo vamos a arreglar entonces para poder tener nuestras clases de economía de la mano de Valerza.